En este nuevo video, estamos aquí en un reto super picante. Como ven en el título, esto no lo hacen ni los mexicanos. Huevo, ¿En qué consiste esto? Bueno, primero, ya va, que no presenté a Ángelo, está aquí. Yo ni no siquiera lo presenté. Aquí está Ángelo, él es mi mano izquierda prácticamente porque se la pasa todos los días conmigo. Y vamos a hacer un reto muy picante. Aquí tenemos la salsa verde. Aquí está la salsa verde la salsa roja que esto tiene el diablo adentro bailando porque agarré y las semillas las tosté y se las eché dentro, las semillas de habanero. Wey. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí están los tacos, lo, los tacos no, las tortillas. Aquí están las hicimos gracias a una señora mexicana que me enseñó por internet a hacerlas. Y qué vamos a hacer? Aquí en la pantalla vemos una una ruleta que dice agua, verde, roja, verde, roja, agua. Entonces, uno de los dos, vamos a jugar piedra por la tijera y vamos a seguir como eh, en, de reloj A ver ¿qué, qué nos toca. Si el de toca roja es salsa roja, si le toca verde es salsa verde, si toca agua es agua y listo. Así, así tal cual. Vamos a jugar piedra por la tijera para ver quién es el que le toca primero. Vamos. Uno, dos, tres, piedra por la tijera. a no bueno, me toca a mí primero, así que vamos a darle. a ver, A ver, a ver, a ver. A ver. agua, agua. agua. Ah, verde. verde bueno con con un taquito verde ¡Oh! verde verde oh verde. my a verde a ver verde verde mm Dios México mm mm o ¿verde? ¿verde? ¿verde? verde. <risa> <risa> es a ver, Ángelo te toca. A ver, dale, dale tú. Párate y le das el clic. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay! ¡Agua! Agua, toma agüita, toma agüeta. Toma vuelta. Ya, ya, ya. A ver, le voy a dar a las 3, a las 2 y a las 1. A ver. Me toca. No, ¡Rojo! Bueno, vamos, vamos a comenzar. Vamos. A ver, aquí está la roja. Bueno, Acerca más acá, bebé, bebé. No. a ver, a ver, a ver, acércalo, acércalo. Voy a echar bien, vergas. Ahí está, miren, no, no digan que no le eché. Porque le eché. Ahí está la salsa roja, güey. Voy. demasiado. Como un macho. Oh, macho. <risa> Me está muriendo. Ah, no, no, no se está muriendo. Ya comenzó, güey. Ya comenzó lo peor. Ah, dale, ve. Ven <risa> de No se puede beber agua no me beber agua que nada más que le caiga agua se ya con su roja a ver Ángel no te toca wey, dale dale dale a ver te quita te quita te quita te quita te te quita te te te te te te te te me mató. Ay. Ahí está, ahí está, ahí está, güey. No la botes, por favor, está bien rica, pero está bien. Está visita pero. A ver, a ver. Uy, <risa> yo voy a ir preparando. Voy a ir preparando. Voy, prepara... voy a poner cuatro aguas, güey. en serio. A ver, me toca, me toca. La tres, la ¡Vale, vale, a ¡Ah! ¡Oh! ¡Dale! ¡A ver! ¡Dale! ¡Dale! Oh, <risa> me estoy muriendo. ¡Verde! ¡Verde, verde! ¡Ah! Dale eso lo alivian me. un poquito, eso lo alivian un poquito. Mm. <risa> Ahora vamos a hacer algo. Vamos a poner más agua. Dale que nos estamos muriendo. Pero voy a poner una que diga. DOBLE <risa> de roja! ¡Toca a ti! Uh -huh. ¡Ajá! ¡Doble las dos! A ver, quita la tortilla, me manda salsa. ¡Me la salsa! y te, ah, amigo! Buen provecho, amigo! buen provecho! ni un centímetro NO SE TE BOTE te <risa> voy a ir preparando la mía mientras este se desgusta la suya. voy a dar uno dos ¿Ah? y tres todavía me explico que tocó, qué toco wey <risa> ¡Oh, verde parece como si estuviera haciendo trampa pero solo me tocaban verdes y ya no entiendo ni yo esa Verdecita Verdecita, no, queda casi verde, güey ¿Sabes lo que significa cuando se acaba la verde, no? Roja, roja Una roja Roja, roja o sea, qué? ¿Qué ¿Somos qué? ¿Que ¿no? Macho, Macho. somos? Machos, ¿no? Machos, pero... Machos Somos machos, ¿qué no? Así sí, muy machos, compadre Go Ro Sí, señores Esa es la cara de alguien que perdió la esperanza en la vida esta es la última ya porque de verdad Ángel nos está muriendo. No nos tocó agua en todo el pinche video. Dale, güey. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete y comparte con tus amigos. Voy a estar saludando a los cuatro que dejen comentarios acá. Acá abajo del próximo video. Así que apúrate porque es video diario. Si lo ves, comenta, comenta y suscríbete. Voy a llegar al final del video. Si te gusta otro video, vamos a seguir haciendo retos complicados, güey. No Vamos a seguir haciendo retos con así que da tus ideas en los comentarios. Bueno, nos vemos en un próximo video. ¡El nuevo